Amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana Bueno, y estamos acá en compañía de la candidata alcaldesa Por el municipio de San Francisco de Macorís Del Partido de la Liberación Dominicana La profesora, nuestra querida amiga Y nuestra querida amiga y candidata Miledis Núñez Saludos, Saludos, amado. Yerian, sí. un honor para mí estar sí. aquí con dos grandes amigos. Un buenos días a todos los amigos televidentes que están en Sintonía. Así es. Diario a diario aquí. Así es. Cada día desde las 7 estamos acá. De mañana, así sí. es. Un honor para mí que me permitan dirigirme a los miles de televidentes. Mire, dije, estamos en la recta final prácticamente. Ya la cuenta es regresiva. Eh, como dice la salsa de Gilberto Santa Rosa, la sí, cuenta es regresiva. ¿Qué, ¿Qué hay, qué ha pasado eh, con tu candidatura en estos días, en estas últimas semanas? ¿Y cómo tú la vislumbra en este preciso momento cuando faltan solo días para las elecciones? Bueno, ciertamente nosotros hemos venido haciendo un trabajo continuo, sistemático, desde hace varios meses, posicionándonos en, en el corazón del pueblo, y lo hemos logrado. Gracias a Dios, ayer vi la última encuesta, el más cercano contendor, yo le llevo 11 puntos, significa que cuando se lleva 11 puntos, la tendencia es a seguir creciendo y que sería ya la primera alcaldesa mujer electa por el pueblo que representará dignamente a los municipios de San Francisco de Majorís cada día veo más acercamiento tenemos siete movimientos de apoyo que ya se han formado este, apoyando nuestra candidatura, están los médicos están las mujeres, están los jóvenes los abogados, los ingenieros, las enfermeras, las Bionalista, entre otros. Eh, esto significa que con todo este movimiento de apoyo, eh, los partidos aliados, el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas es eminente. Pero te digo que donde hemos recibido mayor apoyo eh, eh, también es en ese sector que no es, es de ningún partido. Eh, eh, aquellas mujeres que hace más de 25 años hemos venido capacitando a través de la Fundación Undemur ONG que formamos hace más de, bueno, ya tiene 22 años de incorporada y 25 de formada. Entonces, todos estos cursos que nosotros hemos venido dando a mujeres y hombres ahora, eh, completamente gratis, eh, sin preguntarle de qué ideología o de qué religión es usted, Creo que, y sin el creo, es lo que nos están dando una ventaja significativa ante el otro contendor que me mi adversa. Eh, agradecida de ese apoyo que nos han dado la sociedad franco-macorizana y le garantizamos que, que a partir del 24 de abril, que seremos juramentados primero con la ayuda de Dios y el favor de la sociedad franco-macorizana y el voto, que tendremos el próximo domingo a partir de las 7 de la mañana. Seremos la primera alcaldesa que tendrá San Francisco de Macorís y que irá al ayuntamiento con un equipo de hombres y mujeres honesto, transparente, trabajadores para servirle a la ciudadanía, no para nosotros servirnos del ayuntamiento. Bien. Mi ladies, eh, se ha manejado mucho la, la información de lo que tiene que ver con la participación del, del plan social ahora en la, en la actividad política. E incluso ayer eh, nos enviaron unos videos de, de algunos camiones eh, en la cercanía de, la, de un comando de campaña que, eh, es suyo. La eh, presidente. Eh, ajá. ¿Qué hay de cierto de que se estén utilizando los recursos del Estado a favor suyo? Pues yo no he visto del plan social ni una funda, que es lo que más puede dar. No, este, por lo menos si pasó un camión del plan social no fue para San Francisco porque eh, tenemos o sea cómo acceder a las informaciones y no tengo informaciones de que hayan llegado raciones alimenticias ni ningún electrodoméstico a San Francisco de Macorís o sea que si ayer vieron ese camión y ustedes saben que yo no sé decir mentira aunque aunque me afecte pero yo siempre digo la verdad él eh, lo hubiese dicho no eso eso no es cierto que haya llegado camiones del Plan Social porque si yo soy la candidata y tengo la manera de cómo informarme, este de si se está haciendo o lo que no se está haciendo vía a lo que es el asunto de gobierno. Eso eso no puede ser cierto porque está eh, o sea, ni siquiera tenía la información. Ahora hay que ver de dónde salió la información, porque si fue de mis adversarios claro, pueden ir. Pues, pues yo lo entiendo, pero no eso no es cierto. Miledis. Mira, yo me voy a Hola, Carolina. <risa> Yo me voy a poner de ejemplo. Eh, hay gente que, como yo, eh, quisiera romper el voto porque estamos hablando de que yo tengo a Emanuel Trinidad por un lado y te tengo a ti por el otro. Sí. Entonces, no temes tú que esa disyuntiva que se puede presentar producto de la división que se ha originado dentro del partido de la liberación dominicana a última hora... ...que probablemente ustedes no hayan medido esa parte... ...digo probablemente porque no tengo la información correcta... ...¿no, puede, no crees tú que te pudiera afectar al momento electoral? Mira, no, porque este, yo tengo un voto por encima del partido... ...o sea, es, ese voto de la gente que no son de ningún partido... Eh, ...hay PRMistas que van a votar por mí... ...porque me dijeron, mi Lady, pero sin yo ser de tu partido en tal fecha tú estuviste conmigo en los momentos difíciles, entonces eh, la fuerza del pueblo, en todas las encuestas que yo he visto, lo más que ha llegado en mayoría es un 5%, la última bajó a un 3%, o sea, es imposible de que no pueda afectar y la muestra es que yo le llevo 11 puntos al, a mi más cercano contendor entonces yo estoy segura de que eh, cada día que pasa se va a consolidar más el voto a favor de Miledis Núñez la fuerza del PLD y sus fuerzas aliadas y los movimientos eh, de apoyo, o sea que no tenemos eh, ese temor y sabemos que con la ayuda de Dios y el favor del pueblo franco macorizano que conoce a Miledis Núñez no la Miledis Política porque Miledis Política solamente es en las campañas electorales pero ustedes me ven a mí en campañas dando cursos, eh, llevando cualquier solución, en Chinguelo, en, en el Guineal, en cualquier sitio. Ustedes me ven, ya sea una actividad de deporte, una actividad de, de capacitación o una ayuda social para tal o cual, sin importar ideología política ni credi, credo religioso. Por eso yo me defino, no como miledis, PLDista, sino mi ladies, como líder comunitaria, líder social, que no importa quién me solicite una gestión o una ayuda, que por el hecho de ser de otro partido, yo le diga que no. Mis Bien. principios y mis valores humanos y cristianos no me permiten yo. Eh, darle de lado a, a una necesidad de una persona que lo necesiten por el hecho de no ser de mi partido Miledis, en tiempos electorales salen muchas cosas a relucir generalmente los opositores buscan de dónde agarrar eh, hace unos días estuvo hablando y en el día de ayer vimos declaraciones eh, muy directas y, y fuertes del señor Juan José Rosario en torno a su figura y su gestión como gobernadora donde él decía que cuando usted entró, se llevó los papeles, eh, de, se desapareció como la información que se debía de tener eh, aquí en la gobernación. ¿Qué tiene usted para decir ante esto? No necesariamente darle respuesta a él, sino como aclarar esto que viene sonando y que lo han estado utilizando en Mira, la oposición. Si yo me hubiese llevado los papeles, el señor Juan Antigua no hubiese podido pagar la deuda que hacía tres meses, que no me mandaban subvención. O sea, Juan Antigua, y si quiere le puede preguntar, tuvo que tener eh, varias, eh, o sea, eh, las facturas bien sustentadas con valor gubernamental para poder pagar la deuda que nosotros dejamos porque nos faltaron tres meses. Cuando le llegaron los tres meses al compañero Juan Antigua, le quedó, un súper hábil de 800 mil pesos. O sea, que eso es eh, querer desacreditar. Yo tampoco, o sea, yo dejé todo en orden en, en, en la gobernación. Lo que yo no sé si él lo dejaría o no cuando él salió de gobernador, pero la valoración que lady tuvo como gobernadora, yo entiendo que fue buena. Y yo ¿A habla te refieres a Juan José. Cuando dice que no sabe si él lo dejó bien. No, salió. yo no sé porque yo no fui la que los. los, no, los sí, eh, sí, pero te refieres Juan, no te refieres a Juanito. sino A Juan José. José. Okay, okay. No, Juanito sí, es una persona. Sí, sí. No, Juanito es una persona eh, muy honorable honesta, trabajadora. Lamento que, el, que que mi contendor o mi ex excompañero Tenga ahora un concepto de mí así, por pues, donde él decía que yo era una de las mejores líderes políticas, yo soy la que tengo mayor jerarquía a nivel de la región nordeste, fui él discípulo de él, yo pertenecía a su equipo, pero no tengo nada negativo que decir del compañero, eh, simplemente que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja y que cuide, lo cuide y, y a él y a su familia. No tengo que decir nada malo, simplemente aclarar, mi gestión mi gestión fue tan transparente que yo mi, en la evaluación que me hacía Interior y Policía, la más bajita cuando venían a evaluar fue 95, las otras fueron 100 en los cuatro años y por algo es. Entonces, yo no tengo por qué, mejor ponía de lo mío. Yo entré con un vehículo a la gobernación, yo salí a pie y lo, lo invertí en la gobernación, porque eh, cuando iba una gente que, pues sí, por una quimioterapia, eh, por una ayuda social, y yo no ten, el, la gobernación no tenía recursos porque ciertamente pasaban tres meses y no llegaba subvención, entonces ay, yo no podía tener la gobernación parada. Pero nada, el pueblo fue que me valoró. Y fui la primera gobernadora o soy la primera gobernadora que pasó a unas con unas elecciones del pueblo y me eligió la más votada. Los otros tres candidatos que me adversaron dentro de mi partido político, la sumatoria de ellos tres no me alcanzaron en voto. Significa que fue el pueblo que valoró la gestión de Miledis Núñez y todavía se dice que ha sido una de las mejores gestiones. Nosotros como gobernación construimos 63 cuatro casitas a personas humildes, con los pequeños fondos que nos llegaban, pero construimos 17, con esos mismos fondos, 17 proyectos de agua potable para campos y barrios que no tenían eh, cómo te, eh, obtener el agua, y con la participación de la comunidad en una alianza estratégica, comunidad y, y gobernación, hicimos 17 proyectos de agua. O sea, el pueblo es soberano. Y no es verdad que la popularidad de nadie se la baja. Yo a ti no te puedo bajar tu popularidad porque yo diga, que, que tú te robaste esto, o que Miledis. tú ejercías tal o cual oficio eh, indecoroso. No, el pueblo conoce a Miledis Núñez desde los 11 años, en la pastoral juvenil, la pastoral social de la iglesia, formando clubes juveniles, la primera mujer que llega a la, la dirección nacional del movimiento campesino independiente, MCI, que Amado sabe claro que sí. la lucha y los muertos que hubieron por convicción claro. mujer revolucionaria no es como ahora era arriesgando la vida claro. formando mujeres completamente gratis ahora es un cachú Sí. Ahora es un ¿Por qué usted no, no ha capitalizado eso como estrategia de campaña? Todos esos aportes que usted dice acá, o sea, que cita, que ha hecho en las diferentes gestiones, porque esas son otra de las cosas que gente que no está, vamos a decir, de su lado y, y los propios eh, partidos o opositores dicen, bueno, pero fue, es legisladora, fue gobernadora, fue regidora y quiere seguir o no ha hecho nada, no ha hecho esos aportes. Todo eso que usted ha logrado en las diferentes gestiones, ¿por qué en, no, no se ha llevado a través de sus publicidades? Bueno, quizás, no sé si es un error. Lo que pasa es que a mí, yo soy de la persona... Que Eso como cristiana, como cristiana, como que me enseñaron eh, que lo que uno da con esta mano, que no lo sepa el otro. Entonces, okay. si yo la le, le construyo una casita a una persona, mira, eh, yo te voy a llevar, Emma, lo voy a invitar para que usted vea la casita a mujeres viudas de 90, de 80, de 70 años, eh, ...que vivían en una casita de Yagua, de tierra... ...y sin embargo ahora están viviendo dignamente... ...por ahí hay unos videos... Que dice lo que yo he hecho, y eso me lo sugirieron, porque yo no. Debió quis, de hacerlo del principio. Es que a mí me da vergüenza. Sí, pero yo serví desde la de tres periodos consecutivos como regidora, pero fue sirviendo. Mire, ahí están de las casitas, y me gustaría que ustedes pongan el audio para que. Eh, ¿Se puede eso, sí, sí, sí. ¿Eso fue cuando usted fue eh, gobernadora? Sí, yo, yo empecé como, como regidora. Mire, esa la hice yo, vía a la Fundación Undemur. Eh, hace muchos años a propósito de un demón eh, de eh, ya audio, esa cuando la gestionamos como gobernadora yo poniendo nuestra parte o sea, son mm, muchas ver, las, mucha, me gustaría que eh, ustedes escucharan no, lo escuchar, que diga, escuchar. porque vale la pena que yo lo diga eso ha sido una felicidad porque yo no tenía donde vivir mi Lede me hizo mi casa se lo agradezco a ella y al partido Ah, ella ha hecho muchísimas cosas aquí, ha hecho casitas, gente que, que la necesitan, siempre nos tiende la mano, ella siempre está con nosotros. Eso. Es, una, es una felicidad eso, uh -huh. de que esta mujer cogiera la política. Eh, con esto yo ella, ha hecho ella como algunas 14. Casitas hizo de, con esto. Gente que son necesitadas, ella lo, se la hizo su casa. Dale gracias a Dios que todos los días yo me, me acuesto y no miro para vivir en el boca y no veo caico coma Esas son unas, ya otros, por ejemplo, hay unos testimonios de, de dos sacerdotes donde dicen no, Milady no ayudó a construir la iglesia, Milady está gestionando con turismo que no construyan una iglesia. Ayer, antes de ayer, estuvimos en Cardenal Sánchez eh, en, en Caperuza, que hemos gestionado. Ah, mire el padre. Me gustaría que escuchemos el padre. Vamos a ver. El padre Gustavo. Gustavo sí, que amigo, me conoce desde sí, la pastoral juvenil. Mi amigo. Para ¿Por qué mí, le de referirme a ella, porque desde que ella era eh, regidora, ya veníamos trabajando junto a la pastoral social de nuestra iglesia y siempre nos ha apoyado donde quiera que hemos estado. Milady, para nosotros, ha sido la madrina de nuestro albergue. Para mí, es una gran persona, una persona de iglesia, una persona en la que nosotros estamos bien representados en nuestro pueblo. Vota Milady Núñez, una... Sí. Bien, Mire, estamos eh, de vuelta Antes de entrar Dime. con eso, eh, Moisés Polanco desde Las Avielas, aquí la gente está identificada desde Ajá. Las le dice que va a votar por Miledis pero le, le hace una pregunta que si usted va a colocar, y es excelente la pregunta Moisés, te felicito si usted va a colocar eh, los aparatos las máquinas para, para hacer ejercicio en los parques, en la mayoría de parques del, del, del país, hay máquinas para que la gente haga ejercicio, incluso sí. en Samaná hay. Y no sí. hemos escuchado candidatos pero a cable, aquí nadie ha sí, hablado sí, de eso y Moisés sí. hace una, una propuesta interesantísima Sí. Precisamente en mi programa de gobierno municipal decimos eso, que vamos a poner esas máquinas para hacer ejercicio. Y me reuní con la con, con varios mmm, dirigentes de Andújar y esas urbanizaciones, y por ahí hay muchos solares del ayuntamiento. Yo le decía, pero yo me comprometo a hacer un parque donde ustedes puedan venir a ejercitarse, donde puedan venir los niños, porque resulta ser que eso es lo que está baldío, con mucha hierba. Entonces vamos a rescatar las áreas verdes y convertirlo también eh, eh, en espacio de, de ejercicio y de una vida sana, que puedan ir a hablar. Lo, lo único, es que ese tipo de parques se han estado haciendo y han estado dirigidos a personas de clase media por debajo de la línea que no puede pagar un gimnasio, mil y pico, dos mil y pico de uh -huh. pesos por un gimnasio. Entonces, ¿se le hacen esos parques en lugares que sean accesibles a esa gente? Sí, es que se pueden hacer en ambas. Mm. Eh, o sea, eh, por ejemplo, si, ideal. Eh, es ideal que no tan solo la clase, porque yo me identifico sin que la clase alta se me sienta, pero mm. tú sabes que yo he vivido eh, con la clase <risa> muy humilde, a, a, por, por mi forma de ser. Entonces, haré, construiremos y vamos a hacer lo que hicimos en la gobernación. Asfaltamos en los barrios pero también afaltamos en las urbanizaciones ahora lo que vamos a hacer es construir esos parques tanto donde hay terreno del ayuntamiento, en las urbanizaciones de clase alta, pero también en, en, en los barrios donde nosotros podamos encontrar un espacio del ayuntamiento. Y si no hay espacio del ayuntamiento, el ayuntamiento cuenta prácticamente con 30 millones de pesos, entonces lo compramos, porque los barrios también necesitan espacio de recreación, espacio de salud, porque cuando tú tienes un parque, con varias máquinas y que pueden ir completamente gratis a ejercitarse esa salud y eso y eso conlleva entonces claro. a mejor calidad de vida o sea claro. eso está dentro de nuestro claro. programa de gobierno lady, municipal sa sabemos que usted es muy fuerte en el sector eh, mujer porque eh, la fundación que usted tiene, que, que tiene, ¿cuántos años tiene esa fundación? 22 de incorporada y 25 de estar trabajando. ¿Cuántas mujeres en esos 25 años eh, ustedes han podido formar en San Francisco de Macorís y la región? Bueno, de as, tabulamos. 15 uh -huh. años hasta eh, acá, a uh -huh. entonces alrededor, más de 30 mil. O sea, más de 30 mil mujeres. 30, ¿Eso es solamente en San Francisco? San o? Francisco y en algunos municipios. Ya eso lo, lo contabilizamos para allá lo, lo que necesitamos. ¿Y qué efecto ha surgido, ha, ha surtido más bien esa, esas 30 mil mujeres que han eh, sido formadas y que aprendieron y, y qué? Me hubiese da... gustado que un video que hay por ahí arriba donde las profesoras eh, hablan de eso y microempresarias. Mira, eso es, ha tenido un efecto importante porque porque eh, nosotros damos clase completamente gratis, eh, cursos técnicos. Cuando terminan los cursos técnicos, muchas tienen la iniciativa de convertirse en microempresarias o microempresarios. Y me decía una profesora, mira, hay una señora que tiene muchas cualidades, vamos a ayudarla. Pero ella tenía una vida un poquito desorganizada este, a nivel de, de, de la calle, pero ya ella dejó eso pero es la mejor pintora que ha tenido esa profesora y es la que hace los accesorios más bonitos. Entonces, ella en su casa y puso ya su microempresa, pero también así con jóvenes que eran, mmm, lo tildamos de delincuentes, pero que muchas veces decimos, la delincuencia, la violencia de los jóvenes, pero ¿qué estoy haciendo yo para qué eh, los jóvenes salgan de la delincuencia y de la violencia, entonces nosotros... Es? Escuchen a Porfiria para que ustedes me gustaría, por favor. ¿Sí? No, Undemur es una fundación que trabaja directamente para los sectores de bajos recursos. Aquí Undemur ha capacitado miles y miles, o sea, mi, yo, como facilitadora, he capacitado miles y miles de mujeres de bajos recursos. De aquí han sacado sus tendecitas. Tienen otro medio de vida. Le digo que esto es maravilloso. La Fundación Undemburg ha haciendo un trabajo maravilloso. Aquí en Macorís no hay otra fundación como Undemburg. Yo tengo un estudiante que vivió una vida desordenada en la calle. Y descubrimos que es una gran artista. Le digo que me ha sorprendido y ella ya tiene su negocito que vende. Nosotros no le preguntamos a la gente ni de qué religión, ni de qué partido, ni de dónde viene. Solamente deseo de aprender. Vota Miledis Núñez. Bueno, ahí le decía este, esa es nuestra fundación el lo, ese local está en el sector 27 de febrero, tenemos otros en Vista al Valle que lo estamos acondicionando porque los ladrones se antojaron de meterse Normal. Eh, sí, pero eh, nosotros damos clases en barrios y campos, como las mujeres muchas veces no tienen recursos para ir a, al centro, nosotros les solicitamos ya sea la iglesia el club de la comunidad o hasta debajo de un árbol, ahí nosotros damos la clase. Miledis, a propósito de esos aportes que usted cita que a través de la fundación y todas esas damas eh, que han podido graduarse y capacitarse es bueno aclarar eh, otra de las cosas lo, lo hago porque es que salen en los medios y eso daña la imagen y crea una percepción negativa en torno sí. a su figura eh, lo que tiene que ver con el local propiamente eh, no con un solar con un solar eh, donde supuestamente estaba ubicada eh, la fundación específicamente el, el de, agru agricult de agricultura me parece que está que de hecho le hicieron un letrero también como que usted se había adueñado del local o sea un sin número de cosas me, me, me imagino que tiene la información y sería propicio que usted pues la aclara y como que la defina mejor <risa> mira eh, en la, una graduación donde nosotros graduamos más de 5 mil mujeres, eh, eh, estaba el director del IAD, yo había hablado con él, este, que nosotros no, los local, nosotros no tenemos locales propios. Eh, si mañana el Centro de madre del 27 de febrero dice, mi Lady, nosotros necesitamos el local, nos quedamos sin dar la clase. Usted no ha adquirido ningún local, no, no tiene no, la fundación. No, no tiene local. Lo que tiene es un solar. Donado por toda la ley, okay. por el Instituto Agrario Dominicano. El, tenemos hasta en voz y escrito, está en el Haya, cuando el director del IAD con mucho entusiasmo cuando vino a la graduación dijo y mi lady me ha solicitado un, un espacio para ella gestionar la construcción de su local y le doy instrucción al director del IAD que busque este solar. Entonces, había un espacio abandonado cerca del IAD, al lado del IAD, y vinieron de la capital, hicieron el estudio, el diseño, croquis, y le dieron, no a Miledis Núñez, dice, Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, el compañero Chemene, que está trabajando en OISOE, habló, hablamos con Pimentel Caret y vinieron hasta la… ya estaba todo listo el presupuesto para hacerme cuatro aulas, cuatro aulas para que las mujeres eh, tuvieran su espacio para aprender a hacer bizcocho, eh, para que a nivel de belleza… Entonces, y el las solar áreas. está vacío, entonces. El solar... Lady, Pero ¿dónde dan clase ahora mismo? Por ejemplo, un demur que sabemos que, es un, que la fundación... Pero déjame aclarar Ajá. eso. Déjame terminar de aclarar. Porque con lo único que me quieren atacar es con ese bendito solar. Eso está dado por todo, con todos los pasos que requiere el Instituto Agrario Dominicano para donar. Y nada más no ha sido a la fundación. También le ha dado a iglesia, le ha, a, le ha sí. dado a muchas instituciones. Por ejemplo, yo conseguí 22 tareas de tierra, ¿para que con el IAD siendo gobernadora para construir los apartamentos de Aguayo. O sea, no tan solo fue a la fundación, un demur. Entonces, yo eh, el, me van a dar una certificación. Yo tengo el título, se lo puedo, es más, se lo voy a mandar a, a los sí, tres por, por, por WhatsApp, WhatsApp eh. y al mismo tiempo voy a ir donde Lidio Cadet, porque ellos vinieron, hicieron una investigación y vieron que todo se dio por la ley, por las reglas, la normativa que tiene. Pero el que quiere hacer daño. Eh, quiere agarrarse de cualquier cosa, y, y, pero gracias ¿Hay a hay Dios que mira aclararle al público con sí. el perdón tuyo mira sí. al público que las fundaciones cuando están debidamente incorporadas tienen personería jurídica, eso quiere decir en buen derecho o en buen cristiano, eso quiere decir que puede ser, puede vender, puede comprar, puede hipotecar, puede recibir donaciones, pero eso pertenece a esa entidad, Así es. no a lady que es la presidenta o al tesorero o a nadie en particular, sino a la entidad como tal, si ella se va de ahí... Ese solar sigue siendo propiedad de un demur, ¿verdad? Sí, así es. Oh, y viene cualquiera a presidirla y sigue siendo, siendo propiedad de, un de un demur porque tiene personalidad jurídica. Y yo ahora no, no soy la presidenta, o sea, okay. no, y no porque la Cámara de Diputados me lo impidiera, sino que yo no lo, vi, no lo vi ético. Exacto, Entonces, la que preside, entiendo. sí, ya es otra persona. Pero les reitero, eso fue transparente. Yo puedo salir a la calle y nadie me puede señalar que mi Miledis Núñez se ha robado ni ha hecho cosas incongruentes. Correcta, porque los valores que mis padres y mi iglesia me han me ha formado eh, no me permite hacer nada de manera incorrecta. Miledis, vamos a la parte electoral, pues ya estamos eh, en la ¿Sí? recta final, ¿verdad? Sabemos que el domingo va a ganar el que consiga la mayor cantidad de votos. No es que no hay es que ser científico para eso, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo está la estructura? del de PLD y de Miléis Núñez para llevar la gente a votar? Bueno, déjame decirte, tenemos un equipo el, el, de campaña que preside el compañero Cornelio, eh, que ya estamos dando los toques finales. Solamente estamos concentrados en asuntos electorales y de noche los muchachos que se ponen a hacer sus asopados en, en, en los barrios y en los campos para, para estar animados. Nosotros tenemos una estructura donde se está trabajando el padrón se están trabajando este padroncillo, pero también eh, se está trabajando los equipos, cómo cargar la gente para que no se nos quede una sola persona por ir a votar, hasta ahora yo le llevo 11 puntos a mi más cercano contendor, pero resulta ser que no gano nada yo con simpatía si mis compañeros no llevan a la gente a votar, entonces mi mayor, nuestro mayor reto, el mayor reto del partido de la liberación dominicana y las fuerzas aliadas es llevar a esas personas a votar temprano, de 7 a 12, nosotros, yo quiero estar ganada ahí. Eh, ya a las 12. La 12 porque es que las mujeres se levantan tempranísimo y los hombres las lo, la sí, mujeres la, van a, a decirle al hombre al hijo y al esposo ven vámonos a votar vamos vamos a votar por mi lady núñez que es la que garantiza la estabilidad que es la que garantiza la transparencia que es la que garantiza el desarrollo con un equipo de hombres y mujeres y que trabajará con los diferentes sectores que componen el municipio de san francisco de macorís porque votar por por la otra persona que me adversa, es votar por lo mismo, porque resulta ser que yo lo vi hasta levantando, el actual alcalde, levantándole la mano al candidato eh, que me adversa a mí en San Francisco de Macorís, significa que votar por él es lo mismo que votar por el que está. ¿Cómo está la boleta? Por ejemplo, veo que usted eh, llevaba un vicealcalde, Excelente. Eh, los regidores, ¿cómo anda eso? La, la boleta del de la boleta. Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas Aliadas es la mejor boleta que tenemos. Eh, prácticamente, de hablar de Jorge Peña, que es mi vicealcalde, que será mi próximo vicealcalde, con la ayuda de Dios, es hablar de un hombre honesto, capaz, transparente, dirigente comunitario. Se da el caso que los dos venimos de extracción humilde del campo y, sin embargo, con mucho esfuerzo y sacrificio, no hemos superado eh, hablar de los candidatos a regidores, prácticamente todos profesionales, y que van a ir a aportar al ayuntamiento. Yo digo que los mm, partidos deben de elegir candidatos serios, honestos, capaces, transparentes, para que haya eh, armonía en entre la Alcaldía y el Consejo de Regidores, y que no haya tropiezo al aprobar cualquier obra de desarrollo para nuestro municipio de San Francisco de Macorís. Sí, si mi abuelo hubiese conocido a, a tu vicealcalde, Hubiese dicho Morenito eso. <risa> <risa> eh, eh Precisamente en torno a la figura de Jorge, eh, sabemos que generalmente el vicepresidente, un vice, como que es una figura prácticamente decorativa, que está ahí por decir que si me pasa algo y demás, pero en la práctica, en la función del día a día, como que se deja de lado. En este caso, eh, ¿qué conversa usted y Jorge? ¿Cuáles son los trabajos que harán en equipo? ¿Cómo asumirá él una vicealcaldía? Mira, este Jorge es una persona tan trabajadora, con tantas sí. capacidades, honesto, que uno no puede tan solo dejarle las funciones que tiene el, el vicealcalde. Sí. No, Jorge trabajará conmigo, hombro con hombro, y no es tan solo lo que yo le pueda delegar. O sea, vamos a hacer un equipo porque nosotros no podemos desperdiciar esa capacidad que tiene eh, mi vicealcalde Jorge, sí, no. por por a veces hasta por mezquindad, porque los pleitos que han habido entre vice, alcalde y vicealcalde, mire, usted no se puede imaginar. ¿A qué se ¿no, no, usted pero con nosotros no Jorge. No <desk> <curso> Jorge. <risa> una vicealcalde esa verdad con con con una la boca cinta. Tapada, no eh? no no, no eso no va a poder ser. Tú sabes que yo soy una Jorge no se va a tapar la boca en caso de que no no se va a tapar ve que va a ser parte de de no él él va a formar parte del equipo nuestro y que estará al lado de mi lady, no detrás. ¿Y está diciendo eso públicamente? Y es y que no yo soy así, es que yo no sé decir mentira, ah. es que ya yo conozco a Jorge. Jorge es una persona honesta, transparente y que no lo podemos dar de lado. Además, va en mi boleta. Y yo crezco, oye, como yo pienso, yo crezco cuando el que está al lado mío crece. Porque si yo me caigo, alguien me tiene que levantar. Y eso es lo que le pasa a algunos políticos, que si eh, yo dependo de ti, yo trato de, de, de seguir hacia adelante. Tú me quieres aplastar. Entonces, así no es. ¿Y los regidores? Los regidores, eh, tenemos una cartera de regidores eh, excelente. Hay varios ingenieros, hay abogados, este, hay profesores. O sea, que vamos con un equipo de legisladores municipales que vamos a hacer un excelente trabajo. Y los funcionarios que me acompañarán serán funcionarios selectos donde no nos hagan pasar vergüenza, porque cualquier funcionario que cometa un error será cancelado y sometido a la acción la de la bonita. justicia, porque los bonita. recursos del Estado, los, los recursos del ayuntamiento tienen que ir a donde deben de ir. Así ¿Se va que, a mejorar la condición de los obreros? Claro que sí. Mira, es lamentable ver los obreros ganando menos de un sueldo mínimo, sin uniformes, con, con recogiendo la basura, eh, muchas veces a mano pelada, hasta <risa> o, desecho de hospitales. Entonces, mi vamos. Ejército, te está no, es mi que Leris, no, no me la, afecta. Mi Leris, más o, en la medida de las posibilidades. déjeme ver con qué contamos. Allá. Ahora sí, que si hay era que me, que, iba, que, ahí. que eh, iba. Primero, hay que hacer una evaluación con qué contamos. Pero ustedes pueden estar seguros que después que hagamos la evaluación vamos a ver, porque quizá yo quisiera subir de inmediato eh, el sueldo de los obreros, pero vamos a ver con qué contamos el ayuntamiento, qué es lo que nos van a dejar, y al mismo tiempo nosotros vamos a queremos cumplir la ley, yo quiero cumplir la ley del 5% para deporte, pero eh, hay que ver con qué yo cuento, pero se puede cumplir eh, por lo menos paulatinamente, porque cuando yo nombre un monitor de deporte para que vaya a un barrio... A a dar práctica, eh, que cuando yo hago Ay, una sí. cancha, cuando yo hago un play, cuando el municipio da bolas, eh, que muchas veces por un bate no se juega pelota Señora. o softball o porque no tienen capacidad los muchachos de comprar, así se está apoyando ese 5% eh, que viene para deporte, pero el 4% que viene para educación, salud y género, ¿usted sabe para qué que lo cogen? para botellas, y eso es para programas de desarrollo de las comunidades y de instituciones. En ese sentido, hablar de las famosas botellas en nuestro país, y a propósito de que la alcaldía pues la han catalogado como una de las más transparentes, que eliminó eh, supuestamente una cantidad inmensa de botellas que había en la gestión pasada. En ese sentido, mi ladies, ¿estará la gente en la alcaldía... ¿En las nóminas las que estarán trabajando? ¿Cómo fiscalizar? ¿Cómo no permitir usted que haya una cantidad de gente cobrando que no esté haciendo una labor? Es que yo entiendo que todo aquel que trabaja debe de cumplir con una función. Es lamentable que en el ayuntamiento, yo inicié eh, como ingeniera industrial que soy, Aparte de que creamos el Departamento de la Mujer, desarrollo comunitario, y el reglamento para aplicar presupuesto participativo, iniciamos un proceso de reorganización, o sea, hacer el organigrama del ayuntamiento con la descripción de puestos. Yo no sé cómo, cómo se están haciendo, pero lo primero que hay que hacer es eso, claro. para que un ayuntamiento sea transparente. Claro. Porque si tú no sabes la, la función que te corresponde, hasta yo puedo ir y hacer lo que tú estás Definición haciendo. Descripción de puesto, eh, yo. Descripción de puesto, eso es de vital importancia. Eso es un compromiso Ay. que tenemos y que valoraremos todo eso al llegar. Sí. Lo que yo no justifico bueno, es la cancelación masiva que hizo el actual alcalde y que ya se han muerto nueve. Porque con esos pequeños recursos que recibían, era que ellos compraban su medicamento y es lamentable. que cenaremos sí. y beberemos cerveza pagada por full. Bueno, Ay, ahí. Ad Ad Ad que mi se vaya keyboard, querido lo dejo ahí lo ven相, y, y mira y convencí a Carolina ven. Ven. que viniera de amarillo para que hiciera una convención. mi es una última pregunta de su opinión con no mon... <rine> relación a los audios y videos que han salido a nivel nacional de funcionarios públicos chantajeando a los empleados para que voten de manera obligatoria y si no lo van a cancelar eso no es correcto nosotros los dominicanos tenemos derecho a tener un trabajo sin importar ideología política, así que es incorrecto. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, bueno el, señores, el, el lunes. Me parece, eh, tengo la, la, la impresión, papel, bueno, tengo la convicción de que el discurso de Milady Núñez, que ha sido siempre ese, es un discurso sopesado, pausado, un discurso sin estridencias. Y con cosas posibles. Usted no puede venir a un programa de televisión o a, o a una tribuna a decir yo voy a resolver los problemas de San Francisco porque soy candidato a alcalde. O alcaldesa, porque uh -huh. realmente usted sabe que no se puede. Es Eso es un proceso. Y gestionar si, las obras exacto. con el gobierno si central. Cada, si, cada, si cada incumbente se dedica a resolver un problema, ya tuviésemos todos los problemas de, de, de, de la ciudad resueltos, por lo menos una gran parte. Así es. es te bueno. felicito y te auguro éxito. Gracias, amado eh, en Carolina. Hasta la próxima y contienda electoral. Gracias del alma de mañana a Telenor por brindarme la oportunidad de dirigirme a cada uno de, de los televidentes y reiterar que por favor el domingo vayan a votar por Miledis Núñez, que no le vamos a fallar. Confíen en nosotros que nunca le hemos defraudado y no le vamos a defraudar eh, cuando seamos la primera alcaldesa mujer después de 241 años de fundado San Francisco de Macorís. Vamos a ir a seguir sirviéndole a nuestro querido pueblo. Bueno, Pero vamos a probar está. las mujeres en el poder, señores. Así es. ¿Eh? Gracias, Milady, <risa> por estar con nosotros. Gracias a ustedes. <risa>